¿Se acuerdan cuando el chavismo hablaba del dólar criminal y de métodos alternativos de pago en Venezuela? Sí, y que además lo perseguía, lo criminalizaba y trataba de decir que era el enemigo. Una página web o lo que sea. Ah, bueno, ahora Maduro habla de la dolarización, LC. Uy, esto es en serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. En Venezuela no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Nuestra moneda, orgullosamente, es... Y será siempre el bolívar. Se están autorizando, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos, la apertura de cuentas a todo nivel en divisas convertibles en dólares. Así que un comerciante que vende en el mercado de la Hollada, que vende en el mercado del cementerio, podrá abrir legalmente su cuenta en dólares. Bienvenidos a 2021, el año de Mad Max, solo que Venezuela se adelantó mucho en esta historia. Y de maneras muy dramáticas además, y solo si solo se hubiese adelantado la historia, chévere, pero el tema es que estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja. Pero además, llegar a dolarización, después de hablar del petro, después de hablar del sucre, que iba a ser el euro de América Latina y que quedó como una gran estrategia con autores españoles detrás, estamos en este escenario en el que se suspendió la medida de que los bancos pudiesen tener tarjetas para pagar con dólares dentro de Venezuela, pagando con bolívares y dólares cruzados, para ahora anunciarlo como si fuese una nueva promesa desde el estrado. En la memoria con cuentos de Nicolás de este año, para presentar qué se supone que hizo en 2020, de los 34 temas que trabajó en la presentación, apenas dos utilizó verdades con ellos. De resto, todo aquello fue un montón de cuentos e historias, pero una de las sugerencias que hace, como si fuese una gran alternativa, es, miren, ¿saben qué? Ustedes nos dan los dólares en los bancos locales y nosotros le damos una tarjeta para que usted gaste eso en Bolívar, es una manera de entrarle a las remesas unas remesas que obviamente bajaron de manera sustancial a razón de la pandemia de la cuarentena por la pandemia y que también cambia la naturaleza de lo que había en Venezuela desde hace un tiempo que eran las cuentas custodia una cuenta custodia era una cuenta en un banco en el, en el que tú podías depositar tus dólares para que lo cuidaran, había trazabilidad sobre eso, esos billetes, podías pedirlos de vuelta pero era una manera de guardar luego empezaron las operaciones bancarias cuando podías pagar o retirarte tu mismo banco y luego las interbancarias que fueron las que frenaron este, este instrumento además se, se anuncia en medio de una crisis que es muy muy muy compleja sobre todo porque el estado se queda sin financiamiento público visible, en efecto. porque evidentemente se ha estado financiando de muchas otras maneras con otras fuentes, pero PDVSA el año pasado apenas, vamos, no llegó ni siquiera a mil millones de dólares. No llegó al 50% de la producción que tuvo en 2019 y eso es gravísimo. Eh, para analistas como el profesor Francisco Monaldi, eso la deja como 70 años atrás de lo que fue esa empresa. Un desastre, y además, cuando uno habla de la crisis venezolana, resulta que como ya tenemos siete años, se nos hizo cotidiano, se nos hizo costumbre. Pero hay que recordarle a la gente que fue en el año 2014 cuando el PIB empezó a contraerse. Es decir, este país se hacía cada vez más pequeña la economía, la economía. Estamos hablando del 2014, antes de cualquier sanción, esta narrativa nueva que habla del bloqueo, antes de cualquier tontería, antes incluso de que bajara el precio del petróleo, ya Venezuela había entrado en una crisis que hacia 2021 no encuentra todavía solución. Y en estos siete años estamos hablando de una economía que se redujo en un 90%. No hay manera de endosarle esa contracción, esa terrible contracción a las sanciones. Esto ha ocurrido por una pésima política económica, un gobierno que ha sido desacertado en la mayoría de sus decisiones y además lo único que ha hecho para corregir lo que pasa es endosarle responsabilidades a otros, lanzarle <risa> las culpas a otros, jamás responsabilizarse por eso y además prometer año a año que es el año de la recuperación económica. Como 2021 es el año de la recuperación, porque algunas personas en su economía cotidiana han visto que refugiarse en divisas... Les ayuda utilizar pesos colombianos, utilizar dólares, utilizar euros. Es muy bueno porque esa moneda sí puede guardar, puede conservar su valor. Te permite planificar que alguien te dé un presupuesto, un precio en dólares, en cualquier divisa. Te permite pensar a largo plazo. Incluso si no puedes pagarlo, ya sabes más o menos cuánto puede costar en el momento en el que lo vayas a pagar. Entonces, esto cambia todo el escenario, pero Bolívar se sigue devaluando. Y una de las preguntas que surge es si se necesita entonces otra recompensa? monetaria porque es que ahora todos somos millonarios pero en bolívares muy gracioso evidentemente se necesita lamentablemente en las dos ocasiones anteriores el chavismo vendió el asunto de la reconversión como un logro una cosa sensacional que estaban logrando en su momento el gobierno de hugo chávez y luego el gobierno de nicolás maduro cuando en rigor es la admisión de enormes errores económicos Cometidos por estas administraciones. Ahora se necesita una tercera reconversión porque es sencillamente inviable seguir registrando las operaciones cotidianas con la cantidad de dígitos que estamos trabajando ahorita. Es absurdo, sencillamente. Un pan dulce una semita, un pancito dulce está costando 600 mil bolívares Sí, y si quieres comprar algo que cuesta el equivalente a 100 dólares pues ya te están hablando de 150 millones de bolívares 170 millones de bolívares, termina siendo absurdo sacar cuentas, hacer una nómina las pocas empresas que quedan se la ven en dificultades, pero no está ni siquiera decidido cómo llamar a la próxima moneda ya que el bolívar fuerte fracasó, el bolívar soberano murió quizás de tuberculosis también, ¿cómo se llama a lo próximo? no sabemos, pero está allí entre los planes del año 2021 ver algún tipo de cambio eficiente en la moneda. Solo que el anuncio oficial que están haciendo es el de eliminar por completo los bolívares en efectivo de las calles. No, eso es una locura. También formó parte de los anuncios de Nicolás en la memoria y cuenta, decir, mira, vamos a arreglar esto y entonces vamos a tener método de pago electrónico en las camioneticas, en las bodegas, en donde sea. No se preocupe. En un país que sufre apagones, que en el año 2020 registró 157 mil más, Apagones a nivel nacional, vamos a utilizar métodos electrónicos en cualquier parte para pagar la moneda, desapareció perdió valor. Y la variable central de esta historia es que lo que le hace perder valor es el gobierno que propone hacerlo. Todo en electrónico. Es el Banco Central de Venezuela que devalúa la moneda por sus propias decisiones. Pero fíjense la trampa que hay acá. Porque sobre esto hay una reflexión. Los bolívares en, en efectivo se usan poco para la cotidianidad que necesita grandes gastos. Pero para pagar pasajes, para pagar producción agrícola rural, para pagar en distintos espacios lo necesitas. En Venezuela el circulante es apenas como el 2% en billetes y frente a todo lo demás que es digital. Ahora, eso llega a ser así de miserable. Hay escasez de billetes en todo el país, hay un cono monetario insuficiente por negligencia, porque alguien no hizo su trabajo, porque alguien decidió abandonar la economía, la planificación y la toma de decisiones. Creer ahora que ese 2%, que ese, ese pequeña porción de la economía la vas a sustituir por máquinas lectoras, por tecnología, por tarjetas significa que alguien necesita trabajar alguien debe trabajar para hacerlo y no lo va a hacer. Pensar nada más que vas a sacar 5.000 máquinas para 5.000 autobuses que tengan que cobrar, es, es ridículo. Y ya tenemos un cementerio de captahuellas, de montones de máquinas hechas para el control social y económico de la población que solo sirvieron para cobrar comisiones en la compraventa de los aparatos y para absolutamente nada más y mientras el Banco Central de Venezuela siga siendo una institución sin control absoluto sin ningún tipo de auditoría sobre sus decisiones con la autonomía para seguir financiando el gasto público, mira, vendrán y vendrán más reconversiones y aquí seguiremos chicos, en una hiperinflación total, ¿cuál es el problema si usted decide cuántos miles de millones de bolívares insert en la economía semanalmente y esto lo que nos dice es que no es viable ni será viable este año ser empleado estatal a menos que estés vinculado a cosas que no se pueden decir en público porque son ilegales aquellos que dependen de la nómina del estado para vivir y solo de eso no Pueden satisfacer ni siquiera la compra de alimentos, que es la parte más básica, y que queda desasistida. Entonces, ser empleado público queda a un lado. Es y eso, terrible el, es el Eso de es miseria, verdad. eso es miseria, y eso significa que este país necesita nuevos fondos de financiamiento para este año. Y es posible que existan esas nuevas formas de financiamiento. Sí, y tiene que ver con otra economía, una economía que no dependa del Estado, que sea autónoma, por primera vez el sector vamos a decir, privado, no está dependiendo de subsidios, de perversiones estatales, de intervenciones. Muchos están importando por su cuenta, vendiendo por su cuenta, produciendo por su cuenta, pero eso no te satisface todas las necesidades que tiene el país. El empobrecimiento va a ser mayor. Entonces, esto depende también de las remesas que en toda la región cayeron debido al COVID y a la ayuda humanitaria. Y ahí caemos en un tema realmente grueso. Vamos a llamar esto, ¿nos faltan cinco? Nos faltan cinco. Y nos faltan cinco porque una cosa es ya un estado fallido y un estado ausente para algunas agendas que no es capaz de resolver los puntos mínimos que hacen posible la vida de los venezolanos. Ya eso es un una desgracia, una, un sinsentido, para que además ese mismo Estado le diga a organizaciones humanitarias, oye sí, ayúdame a darle ayuda a las comunidades, permíteme por favor, tú trabajas aquí y vamos a darle algún tipo de ayuda a esta gente en lo que yo no puedo cubrir, mira ya no tengo dólares, no tengo cómo cubrir esta historia, hazlo tú, y mientras esta gente está haciendo su trabajo tú decides criminalizar la labor y decir, ¿eh, qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí? Ajá, ¿y a santo qué? ¿Y tú por qué tienes dólares? ¿Y quién te habilita a ti para trabajar en Zulia, en Caracas, en donde sea? Y comiences a judicializar a trabajadores humanitarios. Eso acaba de hacerlo el gobierno de Nicolás Maduro contra cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo. Esta monstruosidad que les estamos describiendo es exactamente que trabajadores del área humanitaria que están utilizando fondos internacionales de ayuda humanitaria que se manejan a través de la ONU, de ACNUR, de socios internacionales, cuya función era entregárselos directamente a la comunidad, comunidades Pobres comunidades que están en la miseria después de hacer un trabajo de investigación social, de ver qué necesidades tiene esta gente, de darles directamente, eso le llaman transferencias de efectivo en cualquier país con crisis humanitaria, pero en el caso venezolano se hace de forma sofisticada con tarjetas que tienen un código QR, que se cargan a locales comerciales que venden alimentos. Esto que está reglamentado, que en el mundo se conoce, en Venezuela se persigue y se criminaliza. Y por esta razón están Hoy en prisión, personas que trabajan en azul positivo en el estado de Zulia. ¿De qué los están acusando, Naki? No, los crímenes son realmente asombrosos. Ellos están acusados de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos. Están acusados de asociación para delinquir y de legitimación de capitales. Miren, nosotros no somos abogados. Pero la legislación que tiene que ver con el uso de tarjetas es como si yo se la robara a Anaki o se la pirateara, la clonara y lo, la usara para comprar. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí son tarjetas que le dan a las personas que ni siquiera son tarjetas bancarias. No son tarjetas de banco. Gracias. No se puede hablar de legitimación de capitales cuando es dinero de la ONU. Mosca, dinero... esto está ocurriendo, sé, está ocurriendo en el mismo momento en el que fiscales suizos dicen, ah, miren, por cierto, aquí tenemos en, divididos en 36 bancos y un bojote de cuentas unos 10 mil millones de dólares que creemos pudieran provenir de fondos públicos venezolanos. Entonces, mientras Venezuela tiene juicios abiertos por corrupción en más de 20 países del mundo, según los informes de Transparencia Venezuela, aquí se está persiguiendo el dinero de la ONU que se da a familias pobres que si no se los das se mueren o salen por las fronteras. Entonces, resulta que mucha gente pregunta, ¿dónde está la ayuda humanitaria? Pues tiene que irse a Colombia y tiene que irse a Brasil, que son países que le que le dan por lo menos seguridad jurídica tanto al dinero como los trabajadores humanitarios. Efectivamente, entonces, el, eh... el gobierno de Nicolás se ha empeñado en convertirse en un pésimo país receptor. No le da la gana de ser beneficiario porque sus formas, sus maneras hacen muy agreste la labor en terreno y así no es posible que el sistema de Naciones Unidas diga, ah, bueno, sale y vale, vamos a trabajar con Venezuela, que están vueltos leña. Es mucho más sencillo trabajar en fronteras. Y entonces, mandarle plata a las ONG, no es que si mandarle un cele, de hecho, esta ONG no... Toca el dinero. Su misión es estar en el terreno, conocer a la gente, inscribirla en una lista, hacer seguimiento, a dar educación para que con esos 40, 50, 60 dólares mensuales sepan qué comida escoger para que sea más nutritiva para su familia. Decirle, oye, con esta harina puedes hacer tantas arepas en lugar de que te compres este refresco. Ahora, ¿quieres también tener un suministro de azúcar, de glucosa, de calorías al día? Esta gente hace eso y la plata la ponen los socios internacionales. Pero entonces los acusan de legitimación de capitales. Las ONG están en un momento sumamente complicado porque imagínense lo que es que ellas defiendan y acompañen gente, pero cuando les pasa algo a ellas, ¿quién los defiende? Ah, y bajo el sistema, el amparo de una, ah, ¿cómo decirlo? De la neutralidad. Esa es el, la caracterización de esta historia. Bajo el amparo de la neutralidad, quienes están llamados a defenderlos, a levantar la voz para defenderlos, no lo hacen. Ahí te tengo que preguntar entonces, ¿por qué? <risa> Porque... LC, ser neutral, no significa ser indiferente. Y ese es un concepto de verdad que hay que masticar para allá y para acá porque efectivamente son muchas las personas que están en riesgo en este momento en Venezuela. Ser neutral significa que hablas con todo el mundo, okay. que te entiendes con todos los actores presentes en el conflicto. Y por eso no utilizas un doble rasero, no evalúas a una parte de una manera y a otra parte de otra manera, como lo suele hacer el chavismo, ¿sí? Que para evaluar sus golpes de Estado tiene una manera, tiene unos caracteres y para evaluar, Cualquier tipo de... A todo lo demás le llama golpe. Gracias, muy amable. Pero para evaluarse a sí mismo. No, eso no es así. Cuando eres neutral, tienes la obligación de tender puentes entre las partes. De hacer tu mayor esfuerzo para que las partes se entiendan, sean capaces de llegar a acuerdos que por lo menos, como en el caso de la ayuda humanitaria, circule hacia las personas más vulnerables y ayudes a solventar un poco claro. la crisis. Pero eso no significa que no tomes decisiones, no significa que no denuncies, no significa que te quedes callado a la hora de un atropello. Sí, hay que decir que hay socios internacionales que les han dicho a las ONGs Cállense, porque ustedes no pueden tener opinión política, porque como ahora hacen labor humanitaria, deben ser neutrales. Y resulta que a la gente la están pisoteando, a la gente la encarcelan en una sede de dirección de contrainteligencia militar, y lo que hacen es salirse de los grupos de WhatsApp, no contestarles, no comunicarse, no decir nada. Eso no es ser neutral. La neutralidad significa otras cosas. Significa que no participas en los conflictos, que no participas en las roscas, pero no que te puedes callar ante la injusticia. No, y a, y a este nivel de atropello muchísimo menos. Los miembros de Azul Positivo tienen varias vulnerabilidades en el perfil. Sabrá su defensa, además, por qué no ha hablado de ellas, pero el caso es que las tiene. Nos faltan cinco y vamos a seguir haciendo bulla por esta gente, porque es sumamente injusto que personas que están trabajando en el terreno para solventar una emergencia humanitaria, humanitaria compleja sean detenidas y por semejantes cargos además. Voy a volver a resumirlo muy sencillo Azul Positivo ayuda a pacientes VIH en la zona Zulia y además en lugares rurales donde no llega más nadie, si no es por ello los pacientes de VIH se mueren porque por decisión estatal tampoco hay tratamientos de antirretrovirales suficientes y eso es así desde hace años como ellos están en el terreno estos organismos humanitarios los han asumido como socios es decir, Azul Positivo está trabajando para ellos, para ACNUR para otras y está en el terreno así que si tú encarcelas a Johan León Reyes, a Jordi Bermúdez, a Lainers Gutiérrez a Alejandro Gómez y a Luis Ferreús, no solamente los estás poniendo en riesgo a ellos, no solamente los estás vulnerando, les estás negando tratamiento médico porque algunos lo necesitan sino que además a mucha gente en el terreno la estás condenando a que vuelva a buscar Comida en la basura, porque eso era lo que hacían antes de recibir una tarjeta que les otorgaba 40, 50, 60 dólares mensuales. Sigan trayendo más bendiciones porque antes no nos atendían a, antes de venir esa tarjeta. Yo me rebuscaba ahí en esa basura para darles de comida a mis nietas. ¡Dale! ¡Dale de, de comida a mis nietas porque no tenía una ayuda, varón! Pero hoy en día le doy gracias a Dios que me vino la tarjeta... Lo mismo ocurre además con los medios de comunicación señalados por recibir financiamiento internacional con periodistas que han sido vulnerados con esos señalamientos. El chavismo tiene como un manto importantísimo para la operación sobre estas historias y es que siempre queda impune. No importa cuánto daño haga ni a quién se lo haga, permanece impune. Entonces... La, la barbarie lo único que ha hecho en el tiempo es como multiplicarse. Agredo, agredo, agredo, agredo, agredo. Meto preso, mando al exilio. Hago lo que se me pega la gana en el terreno. Y no pasa nada. Y este asunto es grave porque los medios de comunicación en Venezuela no se pueden financiar por la vía de la publicidad porque no hay empresas suficientes, no hay una capa empresarial que pague ya por la publicidad. No se va a financiar por dineros de boliburgueses porque eso anula las líneas editoriales independientes los otros privados que tenían medios de comunicación vendieron y se fueron o liquidaron los medios entonces muchos están subsistiendo con financiamiento internacional que dan programas de embajadas, programas culturales programas que tienen que ver con cuidado del hábitat, del ambiente, de población ayuda humanitaria montones de cosas que son legítimas en todo el mundo incluso hay modelos interesantes como medios que se financian con su audiencia medios donde la audiencia se suscribe paga algo y lo mantiene, entonces hay una contradicción, una contradicción terrible. El chavismo está afectando la autonomía de la gente y además ya lo intentó con las remesas, lo intentó con muchas otras cosas y por eso ahora trata de intervenir en ayuda humanitaria y financiamiento internacional. Y esto es un riesgo. Es un riesgo enorme además porque en, en, en serio el asunto de la autonomía es clave en una nación, además con nuestros niveles de desinformación. Es Terrible, como el resto de los medios asociados al Estado son en rigor sistemas para la propaganda menuda, sí. para, para un país paralelo que no existe y la gente por eso dejó de verlos, dejó de consultarlos. Eso puede seguir pasando en la radio y se transmiten cosas en cadena, pero... El divorcio es tan monumental entre lo que te está pasando y lo que dice esta gente que ya no lo consumes, ya no forma parte de la cotidianidad de nadie. Nos quitaron la prensa escrita. Ahí hay, hay, hay un tema de verdad donde la censura, la autocensura, el control del chavismo sobre la información fue absoluta. Bueno, la gente abortó el asunto de la información. ¿Quién es fuente informativa hoy en día en Venezuela? Los memes, como sabe nuestro equipo de producción, <risa> pero también las propias ONGs. Las ONGs están en terreno, levantan información concreta de las víctimas y no solamente la difunden internamente, sino que esos son los fundamentos de las denuncias internacionales ¿De ante gente? los relatores de la CDH, de la ONU. Así que ir contra ellos es acabar también con esa capa de información de calidad que nos va a servir no solamente para... Juzgar a responsables cuando haya eh, algún tipo de juicio, cuando haya justicia, sino también para saber por dónde empiezas a resolver la cosa. Epa, y, y de hecho, cada vez que las agredes, lo único que estás haciendo es alejar financiistas. Tal cual. Cualquier persona, valga la experiencia que acabamos de vivir con el caso de los ingleses, cualquier financista dice, ¿yo para qué le voy a dar plata a esta gente? Es decir, si el asunto de generar información sobre esta historia es ser juzgados de una vez o te voy a poner en riesgo por financiarte, mejor no te financio, y eso entonces puede ser una pésima noticia para 2021, no solamente para la sociedad civil, que depende de esto, sino también para el propio Estado. Porque si la gente es aún más vulnerable y más pobre, y ya no tienes tanta capacidad de control como antes, porque el populismo ya no te alcanza la plata, ya no puedes inventarla como antes, pues bueno, seguirá la migración. Y por esto, eso, entonces yo quiero rescatar allí las palabras del coordinador general de ProeA Rafael Uzcategui, que en la protesta por los muchachos de Azul Positivo, lo dijo muy bien, el principal beneficiario del de financiamiento internacional siempre ha sido el Estado, siempre han sido las autoridades venezolanas. Porque cubre sus responsabilidades. Alivianas lo que, lo que tú no eres capaz de responder, aquello que tú no estás solventando y lo vas a agredir cuando debieras más bien apoyarlo, facilitar que esas tareas ocurriesen. Esto entonces nos trae al tercer bloque para este, la, este año 2021 y es que se vuelve a hablar, Naki, de... Mesas de negociación. ¡Ay, por favor! Pero aquí es un asunto de, bueno, ¿cómo puedes negociar mientras persigues trabajadores humanitarios? ¿Cómo puedes negociar mientras tienes presos más de 150 militares? ¿Cómo puedes negociar cuando tienes fichas políticas? ¿Es como si fuesen las de canje para una negociación? ¿Es eso suficiente para que organismos internacionales se crean que esta vez en Venezuela se negocia? Claro, o sea, imaginarte en este escenario una negociación es como imaginarte legislar con la versión de parlamento de Nicolás. Entonces entonces sí. tú, tú no tienes ningún tipo de reticencia, tú estás sobre representado en la estructura, ergo cualquier decisión que lleves a la asamblea será... Ya está aprobada. Ya está aprobada, ¿cuál es el problema? Lo que tienes que hacer es fingir, <ríe> fingir que legisla, pero usted no tiene que negociar con nadie, lo mismo aplica para esta historia, yo tengo mi propia oposición preta por té. yo me la remé. esta es una cosa que a mi medida yo soy gobierno, yo controlo todas las instituciones del Estado, yo controlo incluso la oposición que todavía no se manifiesta. Y estamos hablando entonces de la figura de Jorge Rodríguez, que pasa a ser una figura muy importante este año dentro del chavismo. Es su parlamento que obedece su estrategia, son sus mesas de negociación, son sus intentos de buscar legitimidad internacional y como dicen aquí, de construirse una oposición a medida que ya tiene más o menos domesticada en la asamblea y otra oposición a medida que pueda estar trabajando por fuera. Porque ¿saben que Este es un tema que está pasando por debajo de la mesa. Porque lo que tenemos en Venezuela, no crean que es gambito de dama, porque aquí todo es un tablero de ajedrez. Tampoco es maquiavelo. No, no, no, no, no, Aquí está pasando cosas muy salvajes. Hay persecución, hay exilio, hay desaparecidos, hay torturados, hay cosas muy, muy, muy graves que se ponen en la balanza y que significan opresión. Es decir, que no hay dos partes iguales tratando de negociar. Y lo que está pasando por debajo de la mesa es que el intento de fabricar una segunda oposición a medida, que sí, que te baile el juego de ir a cualquier elección sin condiciones, que trate de decirle a Borrell en la Unión Europea. No, nosotros sí confiamos que sí podemos negociar. No funcionó porque no no pudieron liquidar a la Asamblea Nacional del año 2015. En efecto, y además, esta Comisión Especial para el Diálogo, la Reconciliación y la Mamá de Tarzán nace el mismo día, se instala el mismo día que apresan a los muchachos de Azul Positivo. Entonces, mira, es harto complejo que alguien, cualquier parlamento en el mundo crea las intenciones de diálogo, la, la capacidad de negociación de un gobierno que comienza agrediendo a personas que trabajan con ayuda humanitaria si eso pasa con esta gente que no está compitiendo políticamente contigo a la que no le interesa el poder político, ¿qué puede esperar para cualquiera que sea tu competencia? Son simples civiles, como cualquiera de nosotros, personas que están en la calle viviendo su vida normal y que de pronto los usan como parte del fuego cruzado, como parte de las fichas de intercambio de negociaciones políticas y así no puede funcionar un país que quiera ganar legitimidad, credibilidad o algo mínimo porque aunque ustedes crean que Venezuela es un estado forajido y demás, necesita urgente financiamiento préstamos, necesita refinanciar las deudas, reestructurar deudas, que en Venezuela pueden ser ya más de 150 mil millones de dólares. Una es decir, eso, eso no lo vas a pagar ni vendiendo Citgo 100 veces, no lo puedes pagar. Y por eso Jorge hace una entrevista con la agencia AP y le dice, no vale, pero si yo lo que quiero con Estados Unidos son lo que hemos tenido siempre, buenos negocios. Entonces la última semana de la administración Trump es la que espera para decir feo, horrible, qué fea tu pollina, qué horror lo que has hecho, las sanciones son indisculpables, etcétera. Y dice, yo espero, ahora tengo altísimas Expectativas con la administración pero... de Joe Biden. Ojalá todo esto cambie y seamos capaces de entendernos. Pero es que además, buenas negociaciones con Estados Unidos hubo siempre. Fue el primer comprador de petróleo. Yo no sé si a los chavistas este tema le moleste, pero Estados Unidos financió la revolución bolivariana porque fue el país que pagó en cash la venta de petróleo cada año de crecimiento y elección de Hugo Chávez, cuando se rompió este aparato? Cuando empezaron a ensuciar el sistema financiero de Estados Unidos con dinero producto del narcotráfico o con dinero producto de la corrupción o con dinero que estaba generando una crisis humanitaria compleja. Con esas tres causales que ya ha denunciado la OFAC, es que ensuciaron las relaciones con Estados Unidos. No por un asunto político, porque si además hubo un proveedor confiable y continuo de petróleo para Estados Unidos fue PDVSA, con la administración que tuviese, fue ahora que empezó a quebrarse porque la destrozaron. Pero esa es la variable que sacan de curso y de hecho esta, esta dupla medio Barón Ashler, uh, pónganme acá un más sin yerseta, gracias, medio Barón Ashler que mantiene Jorge con su hermana vicepresidenta de Nicolás es que Jorge dice vamos a hacer buenos negocios y esta última semana de la administración Trump, su hermana regresa a Cuba y desde Cuba dice mira nosotros somos un bloque, ¿sabes? y vamos a montar un observatorio mancomunado de sanciones. Y nosotros esperamos que tengan un atismo de decencia y contemplación. Nosotros esperamos que cumplan las leyes internacionales. Es, es decir... Es curioso. De verdad es curioso. O sea, que si le pida a Estados Unidos decencia y apegarse a normas internacionales implica entender que dentro de las normas internacionales también están las sanciones. El a ver, la representante de un gobierno que está acusado de crímenes de lesa humanidad quiere un atisbo de decencia. La representante de un gobierno que forzó la migración de millones de venezolanos quiere contemplación, ¿sí? Responsable de una emergencia humanitaria compleja, de hiperinflación, de la contracción económica, la que expropió, quebró, y ahora está revendiendo propiedades, empresas privadas y públicas, bajo la enorme opacidad de la ley antibloqueo, quiere que se cumplan las leyes internacionales. Esa es la gran contradicción de la narración continua de la revolución. Pedirle a los demás lo que violas, todos los días. A eso nos referimos cuando hablamos de un doble rasero, que es exactamente lo que no se puede permitir el sistema de Naciones Unidas cuando trabaja con esta gente. ¿Qué se está negociando entonces? Que se puedan seguir construyendo un país, a su medida, un país con importaciones de automóviles de lujo, porque olvídense que necesitan concesionarios. Ajá. Sabemos que la gente pisó el peine muy fácil, pero cualquier carro de lujo que quieran lo meten en una caja y se lo traen por barco. Y ya. Y si quieren repuesto se lo traen de un día para otro por avión. Y ya. Hay demasiada plata para eso. Un país además que llenan de bodegones en residencias estudiantiles de la revolución. <risa> Y que además hacen fiestas ¿eh? en el Humboldt y en las Mercedes cada vez que les dé la gana. Y estamos nombrando estos sitios no porque estén bajo la, la mirada de toda la sociedad venezolana y estén siendo juzgados, es que estamos advirtiendo que son los lugares a los que no van a llevar a la alta comisionada de la ONU, a la relatora, que viene a ver los efectos de las sanciones a Venezuela. A ella le van a pasear, quién sabe por dónde, pero estos lugares donde... ¿Corre el alcohol y mezclan cranberry juice con ron de alta calidad? No. esa <ríe> nichería No. Entonces, se están moviendo las piezas en Venezuela. El año 2021 es un año donde no todo está acabado, donde la gente está huyendo de la realidad porque necesita resolverse económicamente su vida y estaremos aquí para explicarlo en la medida de la posible. ¡Oh, sí! creo que las expectativas, además que estos mensajes que han lanzado a la administración de Joe Biden, bueno, deberían ir modelándolos. Una cosa son sus expectativas y otra cosa es lo que puede este señor, porque allá sí existen normas y existen instituciones que controlan la figura del presidente de la república, porque el presidente de la república es un empleado, no es un faraón, no es el señor no es el que dicta todo lo que ocurre son empleados públicos al servicio de una nación exactamente lo que se le olvidó al chavismo y sin embargo andan con la constitución para arriba y para abajo una cosa en todos los modelos pequeñita, grande, mediana, no importa así que es muy muy probable que un gobierno de Biden muchas de estas medidas se mantengan estas medidas de presión se mantengan y además se trabaje al multilateralismo es decir que Estados Unidos no tome decisiones unilaterales sino que la haga en compañía de la Unión Europea. Mientras eso se desarrolla, Naki y yo estaremos aquí en la medida de lo posible. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y agrade hacemos también a todos nuestros patroncitos que han sido fieles que se han mantenido allí y que están financiando este trabajo porque es otra manera creativa de seguir existiendo en Sin Venezuela. Sin lugar a dudas aquí abajo hay una campanita, una cosa una maravilla para que ustedes puedan suscribirse y también nos pueden buscar en patreon.com Naki Luis Carlos, todo pegado